Eh, lo sucedido es que hace alrededor de dos meses o más, eh, bueno, en la temporada de béisbol invernal, eh, yo tuve un, un altercado con una persona en el estadio Julián Javier, un seguridad en ese momento, y anoche esa persona eh, pues me esperó a la salida de, de uno de los partidos eh, del, del colegial, del torneo colegial, aquí en San Francisco de Macorís, y me agredió físicamente, eh, a lo cual... Eh, hombre al fin, y, y, y ¿verdad? tuve que responder la agresión. Eh, aprovecho tu espacio para informar que esta tarde nos estaremos personando por la Fiscalía de San Francisco de Macorís y estoy o sea, abierto, no, exactamente, y además de esto estoy abierto ...a que esa persona y yo resolvamos o podamos eh, conciliar de la vía que él entienda... ...sea judicialmente, sea personalmente o sea por las redes... ...yo no tengo ningún problema, de ah, mi parte eso quedó ahí. Alexi, pero el conflicto ya dentro de la cancha, San Martín... Eh, ...o sea, procederá justamente... ¿cómo, eh, ...¿cómo califica todo esto dentro de ese espacio deportivo y donde habían incluso menores? Eh, sí, es un caso bastante feo, bastante lamentable... ...y nos hemos disculpado bastante y nos sentimos muy mal por ser objeto del mismo... Eh, pero qué te digo yo soy dirigente deportivo eh, cronista deportivo es un espacio donde yo laboro aparte de eso él es también precisamente parte de los atletas que ve acción en ese en ese no en el torneo no en la cancha él juega liga en la cancha eh, algo como te digo algo deportivo prácticamente es una situación de un contronazo de deporte más bien vuelvo y repito yo estoy abierto a la conciliación y de mi parte eso quedó hasta ahí y le exhorto a la fanaticada a que busquen la manera viable de que los encontronazos no se resuelvan a los golpes. Eso es lo, lo último que debe pasar y pido excusa a toda la fanaticada, tanto de tu espacio, de los míos, eh, como el público en sentido general, por lo sucedido porque no es mi forma y lo que uno trata es de incentivar a la paz, no a la violencia.